Hola a todos, yo soy el, el sorprendente hombre araña y ya verán por qué no digo Peter 3. No se pierdan el corto stop motion de No Way Home, disponible en YouTube ya y solo en el canal de Sócrates Productions. Los amo chicos.